Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo ¿Mm? Por ahí habían dicho que estaba dejando medio botado el canal Y sí es porque he tenido que hacer unos pequeños cambios de estudio de grabación Como pueden ver ahora mi fondo es blanco, ya no estoy en el departamento Estoy en, en una cabaña abandonada en la afueras de la ciudad por el desierto Donde nadie me va a encontrar Bueno, ahí, aquí estamos ya con un jueguito que se llama Quasimodo ya que era de Atari del año 1983 publicado por Synapse Software un juego donde podíamos jugar de uno o dos players como pueden ver ahí al apretar Selex. ¿eh? arriba salían una banderita yo estoy apretando select y sale dos players un player ya un juego que fue desarrollado en Estados Unidos ¿pobre? ya en un separar ya y programado como pueden ver ahí por John Attack ¿Mm? buen nick ya en la pantalla dice Starring Quasim, ya, o sea Quasimó Del año 1984, sacado por si no como lo había dicho Y abajo podemos ver algunos personajes que aparecen en el juego Que son los archers, que son los lo arqueros, los soldiers o soldados Y los guardianes, ya, el puntaje que te da cada uno por eliminarlo Y además abajo aparecen dos pajaritos que son los que nos van a estar fastidiando todo el rato Para que no podamos hacer sonar las campanas al costado inferior derecho se encuentran con las eh, la joyas o jewels, que en inglés se llama, así dice jewels, las joyas. Cada una tiene un valor de 2.000, 8.000 y 4.000 puntos por dejarlas puestas ahí. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un, unas fuerzas malvadas que nos van a robar nuestra super joya, y Quasimodo tiene que como ir a, re, a recuperarla. ¿ya? La historia trata de que Quasimodo como que tiene estas joyas, las fonde en lo más profundo del de la catedral de Quasimodo por así decirlo y las tiene ocultas ahí hasta que pasó un día que llegó llegar las fuerzas las fuerzas del mal y se lo, se la robaron y este compadre tiene que ir a recuperarla ya no es como la típica historia de, de Quasimodo de Waldine y donde tiene que ir a rescatar a la princesa y el amor y toda esa cuestión ¿no? aquí son las joyas ¿no? así que partamos, ¿por ¿qué es lo que pasaba? Ya, ha pasado mucho tiempo, tres misteriosas joyas de, con poderes ancestrales de teletransportación fueron encontradas eh, y escondidas por Quasimodo en el Underground Cape Bernier's Dark Medieval Castle ya, en lo más profundo del, ca del castillo donde Quasimodo espera que estos poderes de las gemas puedan ser salvados de las fuerzas malvadas ya un día estas fueron robadas Presiona Start ya, hasta que un día la, las joyas fueron robadas, lo que le acabo de decir y Quasimodo las tiene que ir a recuperar ¿Ya? de ahí se las roban las tres joyas y se va ese mono que, sería el, que serían las fuerzas del mal y de ahí Quasimodo dice, es tiempo de la venganza ya se mete en ese transportador con super sonidos extraños que dan miedo y nos encontramos en este escenario donde Quasimodo lo podéis mover hacia allá hacia la izquierda derecha y con el botón de disparo del joystick agarráis estas pelotitas que tenían que tirárselas a los arqueros que iban subiendo Cuando teníais las pelotas en la mano y manteníais el botón apretado, podíais dirigir la, la pelota ¿Cachai? Podíais disparar en diagonal también O en forma recta hacia abajo Forma recta hacia abajo Ya, sigamos matando a los monos Ya listo los matamos, una vez que los matamos todos vamos a abrir esta puerta que no sirve para nada los sonidos son medio raros y aquí está la primera joya ya tenemos mil puntos y volvemos a bajar, fíjense que cuando piso el suelo aparece la joya la, la, la joya, el teletransportador apretamos el botón y nos metemos dentro, aparecemos en la, en la pantalla de, de inicio del juego y nos colocamos acá, no se puede poner ni aquí ni acá Sino que aquí Uy, los sonidos tétricos, ah gacha como suenan weón Ya, ya tenemos la primera joya salvada y apretamos acá Bueno, estas pelotas no se pueden tomar Y volvemos de nuevo al mismo escenario, pero si se fijan ahora no está la joya Ya eso quiere decir que va a estar más arriba de la catedral Entonces ya tenemos que hacer lo mismo rápidamente para empezar a matar a los arqueros que deben a tratar de matarnos el jueguito era muy entretenido, ¿qué quieren que les diga? Bueno, el día que yo entendí cómo se jugaba este juego, que es loco, compartiendo de un amigo que lo habíamos jugado y lo encontraba fome, le dije, loco, terminé el quasimodo, si sí, todavía recuerdo ese día. Y bueno, ahora yo les voy a compartir cómo se terminaba quasimodo. Ya, volví a aparecer esta puerta, no se puede entrar hasta que nosotros tengamos la joya, y aquí ya tenemos que subir. ¿Ya? Y para poder cruzar al otro lado tenemos que hacerlo por medio de estas campanas teniendo mucho cuidado con esos pajarracos que no nos toquen ya vamos modo tú puedes oh. ya nos quedaría una más igual es brigio saltar bueno no, no era tan, tan fácil ya aquí forzamos un poco el joystick hacia atrás para no caernos y subíamos sonido <risa> ya entonces aquí tenemos que hacer lo mismo ya cruzamos ahí y ahora está otra oh no sé qué fue eso pero vamos me rajé ya vamos a ver qué hacer todo no vamos aplicar super movimiento No. no practiqué ni una cuestión Nada, así que aquí vamos a terminar Vamos. No. Bajado. No nos vayamos a caer De allá acá arriba está la otra joya Donde vamos a tener que tratar de pasar para allá Sin que esos pajarracos nos maten Tiene que haber un momento en Que no, no pasen pájaros Ya, pero como tanto, ya vamos nomás. Ahora, con todo, ahora, ahora, ahora vamos. Ah, listo. Ya tenemos la segunda gema, nos devolvemos. Aquí es Brigio. A ver. Uh. Vamos, <ríe> vamos, que se puede cuasimodo, vamos, tú puedes cuasimodo. Bien, lo mismo acá, a ver. Buena. Cuidado con el pajarito. Ya, perfecto. Ya tenemos la segunda gema o joya y nos metemos en nuestro super teleport. Ya, soñaba como super, super así de máquina antigua. Y dejamos nuestra segunda joya y nos dan una vida extra super nos volvemos, volvemos a la misma parte de acá y tenemos que empezar de nuevo a matar a los archers vamos, que se puede estamos terminando aquí, Cuasimón en el jueguito del recuerdo bueno, este juego era super simultáneo cuando jugáis de a dos player cuando mataban a uno, se moría uno, se caía cualquier cosa, le tocaba al otro ya, el corobado número 2 Miren, me disparan en diagonal esto, es bueno El corobado número 2 era como color café Este era verde Skill bonus, vamos Ya, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, yo recuerdo esa vez que dije Puta, ¿y ahora para dónde voy? Bueno, y aquí te mostraran para donde tenéis que ir Ahora los pájaros vienen desde el otro lado Uh, vamos, vamos, vamos, ahora Ahora, buena. Es que esa cuestión es como una cabeza, no sé qué onda. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Uh, ¡No! Oh, está que mal! Vamos, todo de nuevo. Todo por un, un bot error. Vamos. Yo les dije que los pájaros no iban a causar problemas, po. Aquí el juego como que toma más acción, pues cacharon, así como que hay más ruido, más sonido, como más... Vamos Vamos, corre Ya, esperemos no, no me caiga Pero weón ah, Vamos Again. Vamos modo, tú puedes. Por el jueguito del recuerdo, Bueno, el jueguito del recuerdo para, para traerle al final a todos mis seguidores aquí. Vamos. Y ahora sí. Ya, normal, vamos. Vamos. Vamos. Ya, miren ahora. Uy, se abría esta puerta y dice, uy, ¿para dónde nos lleva esto? Vamos. Y aquí llegamos a esta zona donde están estos monos que nos estaban tirando como. como piedra. Y aquí el juego tomaba como otra onda, ¿cachai? Aquí hay una técnica. Hay una técnica. Ahí justo. Vamos. Vamos. Que acá el loco va con una ballesta Vamos, cuasi, vamos, cuasi. Vamos, no. Uh. Vamos. Vamos. eliminar estos Vamos. de acá al lado. Bueno, vamos. Igual quiero eliminar ese segundo arriba. A este arriba nos está fastidiando mucho. Ya son Oh. esta es la mejor era la mejor parte del juego esta cuando podéis como disparar y tenéis como toda la pantalla para hacer todo esto oh. uh. Igual era fácil esta parte, después una vez cuando ya cacháis la técnica de que tenéis un pixel para poder matarlo. O sea, de, de distancia para poder matar a los monos, se te hace fácil, tú, bueno? sí, aquí, aquí yo creo que lo más complicado era saltar las famosas de esas campanas, vamos. Ya, ya están los soldiers. Ops, oh, me con la cabeza. Mierda. A weón. vamos, pero weón. Aceptación nivel... No, nivel 10 Bueno, vamos. Ah, los monos de arriba no les disparo porque si les disparo miles de veces no mueren nunca, weón. Bueno. Listo. Ay, logramos agarrar el, la última joya y nos vamos ahora. Ahora con mucho cuidado. ¿Cómo les podría mostrar que esos monos no.? A ver, voy a disparar a uno. No nos podemos ir del juego del recuerdo aquí en el final. Ven que uno los mata y las cuestiones siguen apareciendo, son indestructibles. Yo creo que para hacer puntaje serviría, ¿no? A ver. Ya, pues, vamos. ya vámonos mejor. Uh, bueno, aquí ya la cuestión se puso más brigia. Fíjense cómo disparan los monos. Pero aquí hay que ponerse acá abajo. Y nos aseguramos. No, pero como tan pajarón, vámonos. Entonces, vamos a matarlo igual. Por último, denme una vida, pues bueno. Quedo como medio de abrir esa casucha ahí. Vamos. Lo peor de todo que tengo que pasar las campanas, weón, tienes una vida, vos? vamos, uh, vamos, esto rajado. Wow. Uh. Ya, ahí murieron eso Estos dos de acá, si matando a los demás arriba estamos salvados Ya muérete Vamos, vamos, vamos, vamos Creo que aquí ya salimos Listo, volvimos ...al principio de alguna manera tenemos que llegar al, al principio del juego a ver tenemos que, que ver el patrón de movimiento de los murciélagos ya vamos Uah. yo muevo la, el joystick para los dos lados aquí... Vámonos nomás Vida extra buena Déjate moverte, pues campana Vámonos Vamos Vamos Vamos oh, Listo Y llegamos A la pantalla de la intro Y dejamos nuestra última joya y terminamos el juego cuasimodo aquí en el juego del recuerdo y ahí nuestro mono se... oye ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso que está ahí? Ah, la, la vuelta, la vuelta. y ahí como, como que se mueve solo y llega ese otro nuevo fuerza del mal not game. y es lo mismo que acabamos de jugar eh, recién ya la historia se repite hasta que bueno, aquí ya como esto qué raro, no tuvimos que pelear con los lo archers Y ese sería más que todo el juego en sí Ahora no sé por qué no, no me hicieron peor con los arqueros Debe ser porque estaba con un momento de bonus quizás No sé, ahora sí Y ahora el juego se repite Eternamente hasta que te maten La única diferencia Que los arqueros ahora son más rápidos Suben más rápidamente y te disparan más rápidamente también. Ups. Fíjense cómo van subiendo. Y aquí el juego como que realmente toma el, el sentido de, de, de. la dificultad, chucha, que onda ya. Vamos. Vamos. Oh, me lo puso. Vamos. De cierta manera ya el juego lo terminamos. Ahora lo que sí. Es que... hay que... ¿Cómo se llama? Hay que como demostrar y todo el tema de que lo, lo terminamos más difícil y todo eso Es como cuando llegáis en el Girus a la tierra y después parte de nuevo Pero en sí el juego a mí me era bastante No vamos a encontrar ningún otro final diferente ni nada, va a ser siempre lo mismo Y cada vez se ir poniendo más difícil oh. Sin embargo Aquí en el jueguito del recuerdo voy a tratar de llegar lo más lejos posible nomás. Una vez que ya lo hemos terminado. Uh. Cacharon que, que se pone más difícil ese fantasma andaba para allá para acá. Fastidiando. Ah, vamos. Ya, porque quiero pasar para allá. Por último, para ver qué, qué onda hay más allá, para mostrarle a nuestros super seguidores del juego el recuerdo de que llegamos más lejos. Este trico, el juego, igual de cierta manera, a mí me da miedo, weón. Es típicos juegos con sonido raro, weón. Ups. Ven, ahora salen como obstáculos. Katerin. Ja, aber geht er geht ab ¿Para dónde? Uh, uh, menos mal, vamos Hay que hacer la cortita Me entusiasmé con el jueguito Bueno, ahora pueden darse cuenta que más entretenido el juego O sea, más tiene más reto Más orjado. Capaz que me, me lo terminemos dos veces Igual quiero terminarlo dos veces Y si no ya lo mismo porque ya lo he terminado esta parte se pone. Es increíble cómo esta parte se puede poner tan difícil, weón. Con solamente un tema de velocidad. La pregunta es: ¿qué pasa cuando se te acaban las pelotitas, po, weón? Por eso tenéis que cuidarlas. ¡Ah! ¿Por qué no saltaste? Porque agarró la pelota la wea. Oh. Claro, el mono no salta cuando tenía una pelota en la mano, pues. ¡Oh, se pone brillo de verdad! Que guay, se puso rojo, que vienen del infierno Uf. Qué verigio, ¿verdad? Bueno, la última vía, ya... No me interesa si lo terminamos o no El juego está terminado Es mi excusa para decir que no me la puedo ¿Qué pasa cuando llegan arriba, weón? No quiero saberlo. Ya bueno, me morí. Bueno, ese es el juego, que ¿Qué quieren que les diga? Ya. Quasimodo de Atari, como le había contado, 1983. Un juego ultra brígido, ultra complicado, una vez cuando ya lo habéis terminado. Y aquí lo tenemos en el jueguito del recuerdo. ¿Mm? vamos a pensar si es que lo jugamos de nuevo en modo difícil y o sea, en ultra un... difícil terminarlo pero no lo no, no nos vamos a encontrar con ninguna novedad sino que más que todo volver a dejar la gema ahí y nos va a volver a decir not the Game, como fue lo que dijo ya estimados los dejo hasta acá no se olviden suscribir al canal y bueno, luego les voy a estar trayendo otro juego más del recuerdo, así quizás Capitán Velvet, uh, Devil o algo así, o que, que un juego que lo quiero terminar hace rato el Civex también, que lo quiero terminar tengo guardado unos juegos de Nintendo por ahí que tengo hartas ganas de subir. Henry House, que hay, un, hay un, un pequeño señor que hace rato me está pidiendo ese juego. Así que eso, pues, estimados. Espero que hayan disfrutado este pequeño review del juego hicimos, pues, Hayan visto su final y lo hayan disfrutado. Ya, nos vemos entonces. Y nos estamos viendo en otro capítulo del jueguito del recuerdo. Chao, que estén bien.